Dejando de lado lo que es el ciclo de vida, otra opción muy interesante que tiene instancia View son las computed properties, o en una traducción más o menos libre, las variables calculadas. Bien, eh, vamos a ver cuál es el problema por las que surgen estas eh, variables calculadas. Mi documento HTML únicamente contiene un div con una variable vinculada que en este caso es hombre. Si me voy al JS... vemos que eh, hombre es una variable reactiva cuyo valor por defecto es true, tal y como esperamos en la renderización aparece la palabra true. Lo que pasa es que yo realmente no quiero que me ponga true, lo que quiero que me ponga en el HTML es hombre o mujer. Es decir, que a partir del valor de la variable hombre, que es una variable booleana, en el HTML se escriba la correspondiente cadena de texto. Bueno, pues la primera solución sería irnos a HTML y en vez de únicamente escribir el nombre de la variable, utilizar una expresión javascript. Vue es suficientemente potente como para poder entenderlas. Así que yo podría poner aquí, por ejemplo, un condicional. En el caso de que hombre fuera verdad, que escriba la palabra hombre. Y en el caso de que sea mentira, que escriba la palabra mujer. De hecho, para hacerlo mejor, para que se vea todo, Vamos a poner aquí otro div, en el que únicamente veamos la variable hombre. Bien, grabamos, cargamos, y efectivamente vemos como la primera sigue siendo true, pero la segunda ya pone la palabra hombre. Es decir, Vue es capaz de procesar expresiones Javascript y eh, evaluarlas y devolver el resultado correspondiente. Esta solución sería perfectamente válida, pero tendría un problema. ¿Qué ocurre si en varias partes de mi HTML tengo que decir si es hombre o si es mujer? Evidentemente la primera solución sería copiar y pegar este último div, pero como todos entenderéis es una solución no solo poco práctica, sino que además bastante poco elegante. Así que probablemente con los conocimientos que ya tenéis, una posible solución sería la de crearme. Otro div, solo que en este caso llamase a una función, por ejemplo, sexo. Este div, mejor dicho esta función, sería necesario definirla aquí, donde únicamente lo que haría sería devolver si es hombre o si es mujer. La venimos aquí, y aquí lo tenemos. Es decir, tenemos una tercera opción, realmente una segunda, porque la primera no nos vale, que nos devolvería un valor una cadena en función de una variable. Es decir, procesaría cierta información, cierto valor de una variable reactiva, y devolvería una información en función de ese procesamiento. Esta última, además, nos da la ventaja de que tenemos el código, tenemos esa información, ese procesamiento, únicamente en un sitio. Esta solución es perfectamente válida, pero tiene un pequeño problema. Y ese que cada vez que la utilicemos, va a ser evaluada. Cambio o no cambia el valor de la variable hombre, la función sexo será llamada, y generar un coste computacional. En este caso es muy sencillo, pero podría ser mucho más complicado. Bueno, pues para evitar ese problema, existen las variables calculadas o las computer properties. En este caso, simplemente lo que hacemos es llamar a otra variable, que vamos a llamar, por ejemplo, ponsexo. Esto es una variable, no lleva paréntesis, por lo tanto no es una función, y lo que vamos a hacer va a ser definirla dentro del... JS. Tenemos aquí y vamos a añadirla. Lo que ocurre es que esta variable depende de hombre. Es una variable que su valor, que será hombre-mujer, va en función del valor que tenga la variable hombre. Es decir, es una variable, es una propiedad calculada. Así que View tiene otra opción, que en este caso es Computed. donde podemos definir las variables calculadas. Así que ponemos sexo, que es el nombre que le hemos dado a la variable, que en el fondo es una función. Es una función porque hay que codificarla. Codificación que será exactamente la misma que esta. Grabamos, recargamos, y vemos que también pone hombre. ¿Qué ganamos por hacerlo con una computed property? Bueno, pues que está... Variable pon sexo función encubierta de variable, queda cacheada y no es necesario recalcularla salvo que el valor de la variable a partir del cual se calcula cambie. Es decir, pon sexo solo se calculará una vez y no volverá a calcularse, aunque sea llamada muchas veces más, si la variable hombre no cambia. Por lo tanto, computacionalmente es mucho más económica. Bien, pues eh, otra propiedad interesante de la instancia VIEW son los Watcher. Una opción que está bastante relacionada con las variables calculadas que acabamos de ver. De hecho, podemos decir que es una generalización de ellas, o incluso que es la posibilidad de hacer lo mismo, solo que de manera diferente. Bien, un watcher no es ni más ni menos que un observador que está pendiente de los cambios que puedan realizarse en una variable. De hecho, y podría venir aquí y crearme la propiedad watch, y dentro de ella define una función cuyo nombre tiene que ser el mismo nombre de la variable que queremos observar. Por ejemplo, en nuestro caso, hombre. Esta función será llamada siempre que haya un cambio en la variable hombre. De hecho, si yo aquí me crease otra variable, género, Podría hacer aquí algo parecido a esto. Bien, lo que pasa es que eh, para empezar, esta función de aquí tiene dos parámetros: el nuevo valor y el antiguo valor. Vamos a ponerle una v para no, que no se confunda con el operador new. Y a partir de este valor es cuando yo puedo hacer, por ejemplo, la condición. Es decir, este watcher, el watcher hombre, va a estar pendiente de cuando la variable hombre cambie y en el momento que cambie, según el valor que tenga, podría trabajar con el antiguo valor, pero en principio según el valor que tenga, devolverá o actualizará la variable género. Vamos a grabarlo y vamos a venirnos aquí y a poner uno nuevo que sea género. Vamos a poner un texto delante, que ya tenemos muchas entradas. Bien, eh, queda hacer algo para que la variable hombre cambie de valor. Así que siguiendo un poco la tendencia de los últimos vídeos, vamos a crear un botón que al pulsarlo, cambie el valor de hombre de true a false. Así que aquí mismo nos creamos otro método. Y nos vamos a el HTML y ponemos un botón. Bien, grabamos. Y recargamos el documento. Le damos a cambiar sexo y aquí lo tenemos mujer. Es decir, hemos conseguido el mismo resultado, pero eh, por otro camino. Así que, eh, ¿qué diferencia hay entre ellos? Bueno, pues principalmente, mucho eh, un es una opción más genérica, consume más recursos, pero también proporciona más opciones. Por ejemplo, podemos jugar con el valor anterior y con el valor nuevo. Y se puede decir que está pensando para operaciones de actualización que tengan un coste computacional más alto. Para hacer cosas como la que acabamos de hacer, es mucho más útil utilizar una variable calculada. Un watcher estaría, por ejemplo, más pensado para cuando queramos hacer una solicitud asíncrona a un servidor o, por ejemplo, que la funcionalidad del watcher no ocurra siempre. Por ejemplo, si aquí, aunque cambiase el valor de hombre, quisiéramos limitar el cambio de género a una vez cada cinco segundos. Ese tipo de acciones, más complejas, se pueden realizar desde un watcher y no se puede realizar desde una variable calculada. En general, siempre que sea posible, lo recomendable es utilizar una variable calculada. Bien, y por último tenemos los filtros. Estos filtros son eh, funciones que se pueden aplicar a ciertas variables o expresiones del documento HTML. De manera que la información de esa variable, solo en esa salida, queda filtrada, queda procesada por esa función. Vamos a ver. Vamos a crearnos un apartado aquí, con la opción Filters, que le vamos a llamar Primera Lista. Es una función a la cual se le pasa como parámetro el valor de la variable que queremos filtrar. Y lo único que va a hacer, en este caso, va a ser devolver la primera letra. además de paso, la vamos a hacer en minúsculas. Es decir, simplemente nos una función que lo que hace es que recibe una cadena Coge la primera letra y la convierte en minúsculas. Bien, lo grabamos. ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, pues vamos al HTML. Y vamos a poner aquí género 2. género filtrado. Y simplemente lo que hacemos es, tras una pipa, indicamos el nombre del filtro. Que en este caso es primera letra. Grabamos. Hagamos, traemos el sexo y aquí lo tenemos. Vemos que me vez de poner mujer, únicamente pone la primera letra, una M, en este caso en minúsculas. Por supuesto este filtro puede haber aplicado en cualquier variable de mi código, por ejemplo aquí, donde al final lo que realizaría es el mismo proceso, solo que con la variable asociada. Además, es posible encadenar filtros simplemente colocando más pipas y más nombres de filtros de manera secuencial. Incluso es posible parametrizarlos, es decir, añadirle parámetros de manera que un mismo filtro, según el parámetro que tenga, actúe de una manera o de otra.